No, Romano, yo creo lo Ella dice que la lleve suave. <risa> I <laughs> don't La llave, la de la llave, sí. mire la llave ahí del vehículo, para por si acaso mañana diga que no, que, que sí. Vamos a ver. Mire, mire lo que tiene que hacer la policía. El vehículo se quedó. Mire, mire, mire. Porque si hay una emergencia... Vamos a como de adelante la fuerza. Uno, dos tres. Sí. Ahí está bien, ahí está bien. Todavía Todavía. La pista está caliente. Siempre. Señora no tiene su permiso No, no, yo yo lo no, Sí, no Mucho fuerte. bien, está bien, está está entendido. Está, está está No, no, no. Sube la... perras. Sí, Oye, la semana. a la Dame un poquito más de paso, yo. Je la vais pas laisser, parce que ¿Tienes más fuego? No, más sí, sí, sí. sí, no. No, no, sí, no, no. No, no, no. que no. No, no. No, mira mira mira mira no. No, no. No, no. No, no. No, no. la no. No, no. mira, no. Mira no. No, no. No, no. No, no. Sí, yo soy el brujo. ¿Tú eres brujo? Al brujo. Eres brujo. Amárrame a la boca. Ven, ven. Vamos a llevar este, A llevar un vehículo corriendo. Ok. Ah, amárrame eso también. No tranquilizarme. No, no, no, no me a... tranquilizo. No, no, no me tranquilizo. No me tranquilizo. Toma. Amárrame. A mí no me afluenca dinero. Mire. El Estado Dominicano, el Estado Dominicano me paga para eso, yo no necesito dinero suyo, no, no, usted puede hacer lo que sea, A mire a todos su policía, todo su policía, el Estado Dominicano le paga para eso, oye, y óigame, yo quiero que usted sepa que usted acaba de, Oiganme, usted acaba de un decreto del señor Presidente de la República, Mótalo ahí, Búscame los guardias, dos guardias de la fuerza aérea. No, no, no, no, de la no, Aérea. no, no, guardias,